Bienvenidos a un video más sobre la serie de elementos de un artículo En esta ocasión vamos a hablar sobre la introducción Como ya habíamos platicado, un artículo cuenta con varios elementos Incluyendo el título, los autores, el resumen, las palabras clave que vimos en videos anteriores Y la introducción, que es lo que nos va a tocar hoy Una introducción fundamenta la relevancia del tema Esto es justifica porque es importante también identifica claramente la línea de investigación en la que se ubica el estudio. Esto tiene que ver con el marco teórico. Que ojo! En un artículo científico normalmente el marco teórico y la introducción se manejan en una sola sección. Cuando ustedes están haciendo una tesis de grado como una tesis de doctorado, normalmente la institución en la que hagan su doctorado o su programa de estudios les va a pedir que manejen todo en dos capítulos diferentes, dos secciones diferentes, uno para la introducción y otro diferente para el marco teórico. En una introducción de un artículo científico, se revisa la investigación de los principales autores internacionales y nacionales que trabajaron en el tema, estos son los antecedentes teóricos y empíricos. Esta investigación antecedente debe ser actualizada, normalmente se maneja que esté publicada en los últimos cinco años, eso también tiene que ver con el marco teórico. Cuando ustedes van leyendo la introducción de un artículo, esto debe de llevarles lógicamente a los objetivos del estudio de este artículo. Y estos objetivos deben de ser claros, o sea, se entiende claramente el propósito de la investigación. Ahorita les voy a hablar de la justificación. La justificación esencialmente sirve para responder las siguientes preguntas. ¿Para qué sirve la investigación y o...? Por qué es importante. Si ustedes revisan el libro de Ascari Aguillón y Peña Moreno, que son eh, profesores de la universidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, este, van a encontrar las siguientes preguntas relacionadas a la justificación que va en la introducción. ¿Cuál es la trascendencia de la investigación para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación y de qué modo? ¿Ayudará a la investigación a resolver algún problema práctico? ¿La información derivada de esta investigación podría ayudar para comentar, desarrollar o apoyar una teoría? ¿Se podrá conocer en mayor medida el comportamiento de una o más variables o la relación entre ellas? Si se fijan, todas estas preguntas tienen que ver con ¿para qué sirve la investigación y por qué es importante? O sea, ¿cuál es la trascendencia de la investigación para la sociedad? Pues eso significa ¿por qué es importante para la sociedad? ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados? Bueno, eso es un ¿para qué sirve? ¿Ayudará a la investigación a resolver algún problema práctico? Eso es otra vez ¿para qué sirve? Todas las preguntas son ¿O ¿para qué sirve? Porque es importante. Y siguen las preguntas. ¿Se podrá obtener ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Esto es ¿para qué sirve? ¿Se creará un nuevo instrumento que servirá para recolectar o analizar datos? ¿Para qué sirve? ¿Ayudará a definir un concepto o variable? ¿Para qué sirve? ¿Se podrá mejorar alguna forma de experimentación? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se relaciona la investigación con las necesidades de nuestra comunidad? ¿Para qué sirve? ¿Qué conocimiento se obtendrá? ¿Para qué sirve?